Bienvenido al módulo 3, recursos de información específicos. En este módulo te presentamos los recursos de información específicos disponibles en la Universidad de Murcia para realizar tus trabajos de clase, cómo acceder a los recursos, teniendo en cuenta si estás dentro o fuera de la Universidad de Murcia, qué recursos son los más utilizados en las distintas áreas temáticas y una pequeña presentación de los mismos. Vivimos en la hora de la tecnología e internet que ha multiplicado las fuentes de información y ha facilitado el acceso a las mismas, pero precisamente por eso se hace más necesario que nunca seleccionar y valorar las fuentes a consultar. Estás en la universidad, ya no te sirve Wikipedia y Google, necesitas algo más y para ayudarte en la elaboración de tus trabajos de clase, la biblioteca universitaria pone a tu disposición una gran cantidad de información de calidad de las más prestigiosas editoriales, tanto académicas como científicas. Si para la realización de tus trabajos utilizas estas fuentes, el resultado será mejor que si utilizas otras sin contrastar y sin conocer su procedencia y calidad. Estos recursos de información electrónica están disponibles en la página web de la biblioteca dentro de la sección Biblioteca Digital. Y en concreto el módulo se centra en bases de datos, libros electrónicos y revistas en acceso abierto. Pero antes de empezar a consultar estos recursos, hay que distinguir entre recursos comprados por la Universidad a los que tendrán acceso los miembros de la comunidad universitaria y recursos en acceso abierto y universal. Para poder acceder a los recursos electrónicos de suscripción, es necesario acreditar la pertenencia a la Universidad de Murcia. El método más utilizado para esta identificación es mediante IP. Si estás en un edificio de la Universidad de Murcia utilizando un equipo fijo o utilizando su red Wi-Fi Eduroam tendrás una IP de la Universidad de Murcia y por tanto el proveedor de recursos te reconocerá como miembro de la misma y tendrás acceso al recurso. Si tienes alguna duda sobre cómo configurar EduRoan, puedes visitar la información disponible en la página web de Ática que tienes en pantalla. Si estás fuera de la universidad no tendrás una IP de la, de la universidad y tendrás que consultar las recomendaciones para acceder a los recursos suscritos desde el exterior en este caso, la recomendación de Ática y de la biblioteca es utilizar el escritorio virtual EVA, disponible en http://eva.um.es. Esta información está disponible en la página web de bases de datos, revistas y libros en electrónicos. En el epígrafe, acceso a los recursos BUMU desde el exterior. También es importante que tengas claro que los alumnos de grado tienen acceso a los recursos comprados para apoyo a la docencia, que son los siguientes, la mayoría de las bases de datos, todas las revistas impresas, todas las revistas gratuitas, ya sean electrónicas o impresas. Para el acceso a estos recursos solo es necesario ser miembro de la comunidad universitaria y tener una cuenta de correo um.es. El tipo de acceso a los recursos condiciona también quiénes pueden acceder y cómo pueden acceder. En concreto vas a encontrar los siguientes tipos de acceso, internet con clave de usuario, la información de acceso está disponible en la info de cada una de estas bases de datos y tienen acceso todos los miembros de la comunidad universitaria. Otra forma de acceder es internet gratuito, el acceso es gratuito y universal. Otra de las formas es internet restringido IP de la Universidad de Murcia, la forma más habitual y, como ya hemos comentado, pues a través de Eva si está fuera. Tienen acceso todos los miembros de la comunidad universitaria. Otro tipo de acceso es el acceso local, tendrás que desplazarte físicamente a un punto de servicio ya que no está disponible online, tienen acceso todos los miembros de la comunidad universitaria. Otro tipo de acceso es la red IRIS, los servicios de identidad de red IRIS y pueden acceder todos los miembros de la comunidad universitaria. Y por último encontrarás un acceso restringido solo para investigadores, se realiza mediante un proxy y solo los investigadores de la Universidad de Murcia pueden acceder a ellas. Por último, es muy importante que conozcas los usos prohibidos y permitidos de la información. Entre los usos permitidos tenemos la descarga y almacenamiento en un número razonable de documentos, la reproducción de contenidos para uso privado con fines de estudio, docencia e investigación y entre los usos no permitidos encontramos la utilización comercial de los contenidos, la copia o impresión sistemática de los mismos su distribución vía electrónica a terceras personas ajenas a la Universidad de Murcia y la descarga masiva de los contenidos. Bueno, con esto terminamos el vídeo de acceso a la información. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.